Gracias, eh, presidente. Bien, poco tiempo para contestar y para entrar en cuestiones tan importantes. Eh, me gustaría hacer hincapié en el momento en el que nos encontramos. Hace diez años de la crisis inmobiliaria y financiera y seguimos en un escenario muy, muy negro y que parece que puede empeorar. Por eso me gustaría describir, describir brevemente la situación en la que estamos. Al final del 2017 resulta evidente el despegue del mercado de vivienda en España. Esto que podría ser una buena noticia, no lo es, no lo es y me explico. Y para explicarlo, para que nadie dude de lo que dice o no dice Podemos, voy a seguir en este caso un artículo que escribía el economista y estadista Julio Rodríguez, exdirector, como todos sabemos, del Banco Hipotecario Español. Decía que después de tres episodios de burbuja inmobiliaria, antes he hecho referencia a ellos, podríamos estar en puertas de una cuarta versión de la misma. Desde luego es bastante alarmante y daba algunos datos. El crecimiento registrado entre el 2016 y el 2017 en los precios de vivienda aumentan un 5%, en alquileres casi un 15%, las transmisiones inmobiliarias más de un 15%, 525.000. Eh, respecto a la construcción de nueva vivienda ya estamos por encima de 80.000 unidades frente a los 60.000 escasas eh, nuevos hogares que se están creando bien parece parece que la historia se repite y para eso os voy a comentar algunas cuestiones que creo que nos van a sonar. Por supuesto, se construye al margen de la demanda real. Se construye mucho y seguimos construyendo al margen de las necesidades de la ciudadanía. Se vuelve a construir principalmente para especular. Una muy buena parte de ese stock no va a ser utilizado. Puesto que predominan los inversores, especuladores extranjeros, que ahora no les es rentable invertir en productos bancarios y quieren volver a invertir dinero en el negocio inmobiliario español. Quieren volver a especular, quieren comprar nuestras viviendas para especular, mientras las familias españolas no tienen vivienda. ¿No suena esto, verdad que sí? Pues bien, Respecto al esfuerzo que hacen las familias, decía Julio Rodríguez, utilizaba justo eh, un sueldo que más o menos es un sueldo medio, hablaba de un meleurista, mil euros netos, y decía que tenía que dedicar por lo menos el 60% al pago del alquiler. Todos sabemos que es el 30-35% lo que se supone que es recomendable. Pues bien, ¿cómo van a llegar estas personas a final de mes? ¿Cómo van a pagar otras necesidades esenciales, luz, Calefacción, comida. Pues bien, habría que replantearse esas medidas, esas medidas que decía el PP que tienen cierto éxito. Y no quiero terminar sin hacer alusión a, a los ayuntamientos, eh, a los ayuntamientos del cambio. Los ayuntamientos del cambio, algunos de ellos, Madrid, Barcelona, Cádiz, Santiago, Coruña, Valencia, Zaragoza, se reunieron ayer con el secretario de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, el señor Julio Gómez. Y le pidieron las mismas cosas que hoy plantea yo, que planteo yo en esta moción. Son cuestiones de sentido común: reforma de la LAO, reforma de Socimis, aprovechar las viviendas vacías. Y le pedía, le pedía al secretario de Estado que aumente la inversión. Dedicamos el 0,06. A el plan estatal de vivienda, es decir, una miseria. Le pedía por lo menos incrementarlo hasta 2.000 millones para acercarnos un poquito a la media europea. Bien, pues ante esto el señor secretario hacía unas calificaciones unas eh, afirmaciones que no voy a calificar. Decía, por ejemplo, que establecer límites a los precios, también se ha dicho, hacía desaparecer la vivienda en alquiler. Mire, lo que hizo desaparecer el alquiler fue que en la época franquista se impuso el modelo propietario, basado, como ya he explicado antes, en la espe especulación y no en el hecho de que la vivienda sea un bien esencial. Y eso es lo que se mantiene y eso es lo que ha hecho que desaparezca el alquiler, porque los gobiernos no lo han dedicado, los gobiernos en estos 40 años no han dedicado dedicado ningún esfuerzo a proteger y a apoyar el alquiler. Por lo tanto, eh, las medidas que ustedes han tomado no son efectivas, no sirven para nada. Estamos en el peligro de una cuarta burbuja inmobiliaria y, por lo tanto, solo espero que rectifiquen lo que pedimos es de sentido común. Simplemente deriva del hecho de entender algo que vuelvo a repetir, que creo que es esencial, el acceso a la vivienda es un derecho social fundamental reconocido por nuestra Constitución. Gracias.